Estamos con Raúl Flores, un bajista profesional. Um, además que hemos tocado también con Raúl alguna vez y él ha tocado Contrabajo. Ese Contrabajo creo que es un obsequio de Danilo Rojas. Exactamente. ¿Cómo fue? Boy? Danilo Rojas es un gran pianista de jazz, está mm -hmm. viviendo en, eh, en... Australia. En Australia. Sí. ¿Te obsequió el Contrabajo? Sí, justamente él, él estuvo de gira acá. Eh... Tocamos así por el Festi Jazz, entonces terminando en el último concierto, ahí es que donde me sorprende totalmente, ¿no? en el Centro Sinfónico. Eh, he traído algo para ti, me dice, ¿no? Y era una cosa así, oh. de contrabajo, sí. Y te lo obsequió. Sí. Qué lindo gesto de Danilo, bueno, ojalá que algún día lo tengamos al Danilo acá. Hemos tocado también con Danilo Rojas. Bueno, pero ahora vamos a hablar de este personaje que tenemos aquí. Yo estoy viendo, por ejemplo, que este bajo tiene seis cuerdas, ¿no? Sí. De lo que comúnmente se, se conoce un bajo, serían estos cuatro de acá. Se aumenta una quinta acá y una sexta acá. Una, una... aguda y una grave. ¿Y este bajo de, hace cuánto que lo estás tocando con, con seis cuerdas? Con seis cuerdas lo estoy tocando. Bueno, empecé a estudiar desde el 2009, más o menos, un bajo de 6 Mira, ya son unos buenos años. Sí. Y este bajo lo, lo tengo desde el 2013, más o menos. Hay una cosa que ustedes hablan que yo no entiendo bien. Endorsement. ¿Qué ¿Se dice? Sí, endorsement. Endorsement. Sí. ¿Qué es endorsement? Es como un, un músico que, bueno, tiene cierto auspicio de la marca. Y tú tienes... El auspicio de esta marca. Sí, soy como que. Uh, un representante. Un representante, un artista que toca este tipo de bajo. Ah, ¿y qué marca es? Es un MTD eh, de, Michael de, eh, de, de, de Michael Tobias de Cine. ¿De quién? De Michael Tobias de Cine. Así se llama la. la Michael marca. Tobias es un bajista. Eh, es un luthier. Ah, es un luthier de. Estadounidense, de Los Ángeles. Wow. Vamos a escuchar un poco del bajo mm. de. Raúl Flores, un, un solito de esos que le puedas cascar aquí para chutis. A ver. Ah. Es Es una composición mía, Ah, ¿y se cómo? llama Alfa, y bueno va a estar en mi segundo disco también. Alfa se llama, Sí. qué lindo Raúl. Seis cuerdas es, es más difícil, ¿no? O ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo calificarías de más difícil o más bien que te da más posibilidades? ¿Con ¿Qué sientes? Es diferente, tal vez lo podría decir que es un poquito más completo, porque tal vez eh, se puede hacer más acordes, se podría tocar las cosas, ¿no? Eh, pero tiene otro gustito tocar un bajo de cuatro no Ah, tiene también su gustito. Tiene el, el sonido, incluso eh, para la técnica es diferente. Bien. Ahora miren todo este sistema, ¿no? O sea, cada una de estas es la, una cuerda, ¿no? Sí. Y esta cuerda que vendías de sexta, ¿de bajo se llama así? Sí. Se cuenta desde la más aguda a la más grave, entonces sería primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Y son dos micrófonos? Sí. ¿Dos pickups? Dos pickups, ¿no? Uh -huh. Y esto es eh, de lutería, es hecho más artesanalmente. Sí. Justamente Michael Tobias es el que hace eh, este tipo de bajos. Tiene otra alta gama que, que él mismo lo, lo, lo prepara y lo, y lo hace, y, y obviamente lo hace con una madera especial. Y también eh, el costo también Eso, eso, yo sé que usted quiere saber eso, ¿no? El costo. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta este bajo? Este bajo está aproximadamente entre 1.600 a 1.700 dólares. ¿Dólares? Es, ¿no? Es uh -huh. un bajo ya profesional. Sí. Aunque hay, como tú dices, hay gamas más altas, seguramente, como en todo, ¿no? En sí. Todo. Exacto. Ahora, eh, ¿estás con alumnos en el conservatorio? ¿Tienes varios alumnos de bajo? Sí, a ver, eh, tengo cuatro alumnos especialmente debajo. Ya. Eh, el resto de mis horas generalmente estoy dando ensambles de jazz. ¿Ensambles? Ah, con grupos. Sí, sí con sí. grupos. Ah, tocaremos un poquito, nos animaremos, ¿no ve? ¿Qué podemos tocar? A ver, eh, Raulito. Eh, bueno, vamos a tocar al final la samba para mi mamá, la samba para Anita. Pero ahora un poquito para, para hacer un poquito de música. A ver, una garota, ¿te parece? Sí, sí, súper con la garota de Ipanema. eh. Oh, qué linda garota Dipanema, hermanito, qué bien. Me has hecho sí. tocar este tema de unos 20 años, hermano. Oh. Qué barbaridad, tenemos que tocar más, ¿no? A claro. mí me gusta la voz a Nova, ¿a ti también te gusta la sí, voz? Sí. ¿eh? me sí. encanta. Bueno, contame de tus proyectos, ¿estás grabando un nuevo disco? Estoy preparando, ya está en los últimos detalles, simplemente va a ser ya... O sea, ¿ya has grabado? Grabarlo. No, no, no, o sea... ¿Ya has tengo, compuesto? Tengo ya todas las maquetas, sí. Ah, ¿son composiciones tuyas? Sí. Toditas, sí. Todas, ¿cuántas son? Son aproximadamente siete canciones. Siete canciones. Mm. Pero ustedes, los yacistas, bueno, le tiran. temas. <risas> claro, temas, obras. Ah. Pero ustedes, los yacistas, le tiran así siete minutos una canción, ¿no? Sí. <risas> Se meten ahí, les importa un bledo. Y bueno, eso es una gran tradición, ¿no? Ya, ¿desde dónde vendrá esa tradición, ¿no? Porque, bueno, digamos, en Armstrong, la época de Armstrong, ya le, les daban los minutos, ¿no? Tal vez desde los 60 viene esa libertad del tiempo y qué hermoso eso, ¿no? Sí, prácticamente creo, desde Cool Jazz, desde Miles Davis, donde ya se impone no sé, el jazz modal, desde ya se ha vuelto como que más libre, más, más mucho más abierto, ¿no? Entonces... Eh, eh, <ríe> Están... O sea, hay temas así que duran 10, 15 minutos. Qué hermosura, uh -huh. qué hermosura, ¿no? Porque es un síntoma de libertad. ¿Cómo evalúas el, el, el jazz en Bolivia? Estás hace más de 10 años en el jazz. De cuando eras estudiante, ¿hay más gente que hace jazz acá en Bolivia? Sí, yo pienso que el jazz ha evolucionado bastante, tanto en músicos, en grupos, en todo aspecto, hasta la gente ya empieza a ubicar más eh, los festivales y todo eso que, que se puedan organizar acá actualmente. ¿Y afuera has tocado, Raulito? Sí, hemos tocado en varios festivales. Eh, a ver, fui a Chile, a Colombia. Una gira también hicimos con Carlos Fischer en eh, el 2019. Nos fuimos a Europa. Fuimos a Alemania, a España... Eh, varias ciudades dentro de todo eso, ¿no? A Francia, a París. Aquí estamos observando el trabajo con Carlos Fischer. Es un, es un gran músico, este músico cruceño. Uh -huh. eh, ¿Estás todavía tocando con él? ¿Tienen algunos planes juntos? Sí, es, es, ensayamos constantemente, ¿no? Por lo menos una vez por semana nos unimos. Entonces. ¿Y por Zoom? No, ahora ya hemos vuelto a la vez a los ensayos normales. él viene acá o tú vas allá. Eh, todo el ensamble eh, nos reunimos eh, en una sala de ensayo. acá en la paz. sí. Ah, en la paz. y él viene desde Santa Cruz. no no él actualmente está radicando acá. está radicando acá, Fisher. Sí, sí. uy, ojalá que lo tengamos en el programa. es un músico realmente impresionante, ¿no? sí, es de los más destacados. En, en, en Sudamérica también, ¿no? Sí, sí. Bueno, mucho. Raúl Flores toca, como hemos visto, con grandes músicos. Yo quisiera agradecerte por haber estado en nuestro programa Chutis. Vamos a tocar una canción que significa mucho para mí, que es una samba dedicada a mi mamá. Agradecerte, Raulito, no sé si quieres tal vez un saludito más lanzar a la familia. Raulito tiene dos guaguas, ¿no? Eh, tres. Tres guaguas, wow. ¿cuántos años? 10 eh, años, 8 años y de un añito. Sí, el de el añito yo no lo conozco. ¿Cómo se, se llama? Eilín. Eh, niñita. Niñita, sí. Ah, y los... Eh, eh, el se mayor llama? se llama Raúl Ángel. Ya. Eh, la que le sigue se llama Luciana Abigail. Qué hermoso, tienes una hermosa familia. Sí, feliz. feliz. Un saludo sí. a la familia de Raúl Flores y no sé algo más que quieras agregar, querido Raulito. Bueno, no, agradecerte querido Papiri. me siento, como dijo en principio, muy honrado de estar aquí y, y bueno, generalmente, no sé, los bajistas siempre estamos por detrás de, de cualquier ensamble, de cualquier grupo entonces eh, el hecho de, de tener una entrevista para conocer mucho más eh, sobre mi carrera eh, es realmente eh, algo impresionante y me siento muy honrado por eso no, gracias a ti. Raúl Flores, un bajista internacional del nivel ya de los jazzistas más importantes del continente. Estuvo acá en Chutis, pero vamos a tocar. Vamos aquí entonces a tocar juntitos, hermano querido. Claro que sí. sí. Ahí vamos. Quiero vestir a mi guitarra de gala, cantar con la ternura hecha llaga en mi alma. Quiero compartir con los presentes, la emoción brilla en mi frente. Es una samba pa' mi mamá, ¿será que esta mi pluma tan mundana alcanza? Contar el privilegio, su mejilla en mi cama, quiero recordarla con el arpa, angelito de colores, alegrándome la infancia, sus ojos, dos soles, alumbrando los pasillos de mi casa, su alma tan calma. Llenando de panes mi nostalgia. Esta samba es para Anita, que me dejo tan guagüita, abrazado a mi guitarra. Esta samba, preñadita de esperanzas, que algún día yo me encuentre con mi mamá. Quiero sentir su mano tibia en mi almohada, los rulos castañando mis tareas en casa. Yo era una onda por el sol, un satélite su amor, estoy cantando a mi mamá. ¿Será que está mi pluma tan dada? Alcanza, contar el privilegio su mejilla en mi cama. Quiero recostarme en tus caderas, mi criollita santiagueña, y contarte mis andanzas. Sus ojos, dos soles, alumbrando los pasillos de mi casa, su alma tan calma, llena. De panes, mi nostalgia. Esta samba es para Anita, que me dejó dando agüita, abrazado a mi guitarra. Esta samba, reñadita de esperanzas, que algún día yo me encuentre con.